Bueno, primero, buenos días, y muchas gracias a todos. Eh, primero me toca una serie de agradecimientos que tienen que ver con lo que me ha ocurrido, en la cual empiezo por millonario con Enrique Camacho y Gustavo Serpa, con todos mis jugadores, incluso los más grandes, que sabían, el cuerpo médico y todo, que sabían lo que me pasaba y me respetaron muchísimo, respetaron mucho. A mí. a El silencio es bueno. Y... Agradecido, agradecido a la gente, agradecido a Carlos Castro, que fue mi oncólogo, que trabajaron junto con la gente de Buenos Aires, agradecido también a, a Juan Ignacio Caicedo, eh, agradecido a, a Hugo Galindo Salón, porque son los que me atendieron acá en Bogotá, hicieron todo lo que previo para llegar a Buenos Aires y tener la operación. Al, al grupo oncológico de la clínica El Country, que me dieron mucho amor, y esto. Se cura con amor, nada más. Así que a todos ellos, muchas gracias. Vamos.